Intruso llegó a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, más precisamente a su autódromo, porque aquí el sábado Man vivió un momento complejo con un fanático al cual le pegó y el hecho terminó en la comisaría. Algunos dicen que esta persona le habría gritado cornudos, otros que solamente le preguntaron si iba a ir a la despedida del poroto cubero. Lo cierto es que terminó en escándalo y te voy a estar mostrando cómo es y en dónde pasó este episodio justamente acá adentro estamos por ingresar a una de las partes más exclusivas del autódromo acompáñenme porque en este sitio antes de las carreras se reúnen los pilotos aquí tienen las reuniones en donde les explican qué es lo que van a hacer, cómo va a ser la carrera, reglas y demás. Pero si me acompañan por acá, esta zona también es por demás importante, porque este es el garage al cual ingresan los autos, por donde ingresó también el auto de Manu Ursera, les hacen los controles pertinentes y tras cruzar esa puerta, se encuentra la zona de boxes, zona en donde ocurrió este hecho que figura en la denuncia de la comisaría tercera de Concepción. Ahora bien, ¿cómo trascendió esta información? Obvio, la prensa tuvo que ver y la prensa está en un lugar privilegiado y si no, vengan, acá se queda la prensa. Esta puerta que tiene vidrio y gracias al cual se puede ver qué es lo que ocurre en la zona de boxes. Esta es la parte VIP del autódromo desde aquí se puede observar toda la pista pero también la zona de boxes en esta zona y abajo hay cámaras de seguridad que monitorean lo que pasa minuto a minuto debajo se encuentra la sala de prensa esta es la calle que utilizan los autos cuando abandonan la pista para ingresar a la famosa zona de boxes. Fue donde ocurrió el episodio que terminó con una denuncia contra Manu Ursera. Denuncia que va a ser corroborada, chequeada, que hay una investigación en curso porque, como les contaba, esta es una zona que tiene muchas cámaras de seguridad y también testigos que vieron qué fue lo que ocurrió. autorizada, ingresaron a la zona de boxes, mientras en esta misma zona estaban los familiares y acompañantes de los pilotos entre ellos Nicole Neumann ¿Dónde solían estar? ¿Dónde estuvieron aquella tarde? Aquí, en esta tribuna, pasando gran parte del tiempo, y por acá mismo pasó Manur Cera con su monopatín y con su seguridad privada cuando recibió un insulto, una palabra que no le gustó, y allí comenzó lo que terminó siendo un verdadero escándalo. Según testigos que prefieren reservar su identidad, esta persona que increpó en primer lugar a Manur Seda, lo hizo. Desde donde comienza la tribuna hasta donde estamos nosotros parados en este mismo lugar, el conductor reaccionó, le dio una trompada en la cara que ocasionó que se le rompiese parte de la cara y le tuvieran que dar los puntos y claro, pasó muy cerca de la sala de prensa y a la vista de todos. ¿Dónde estaba el boxe desde el corredor? Allí, en el tercer tacho azul al cual no pudo llegar sin antes tener que vivir este momento que terminó con una denuncia en la comisaría tercera de Concepción del Uruguay.